vamos a ir vamos a coger primero las patatas y la azada <ríe> azada y patatas las cuerdas estas por ahora no las necesito mm. vale A ver cómo funciona esto, <coughs> vale, vale, ya tengo aquí uno con un telar, uh, unas cizallas por dos esmeraldas, eh, <coughs> vale. Eh, ahora esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí <coughs> vamos a dejar uno de estos aquí mm, pondremos con tierra uno de estos aquí y justo enfrente. Otro. <coughs> vale. Y ahora con esto vamos a hacer. Así. Espérate porque soy súper inteligente. Y, no y no he cogido el agua. Muy listo de mí. Muy listo de mí. Eh, aquí, coge agua <coughs> vale a ver, tengo que calcular más o menos la distancia vale, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 aquí vamos a poner 1 Capaz era el de tirarse. Le vamos a poner. Uno, dos. Y aquí. Dos más al lado. Pero esto yo creo que ya lo. Verdaderamente sí que lo puedo cerrar. <coughs> dos más al lado. Uno, dos. Aquí. Uno y dos. <coughs> Bien. Esto así. 4 creo que llega hasta 4, no estoy yo tampoco <coughs> exageradamente seguro pero creo que llega hasta 4 vale, vamos a hacer aquí una cosa que yo lo hago siempre, y creo que lo voy a, lo voy a poder usar para <coughs> para para salir, ah. vamos a dejar esto aquí en medio, vale. Y vamos a hacernos una azada de madera de gua. Coño, fuera. Ah, que me he hecho una pala. Soy sí, un máquina, soy sí, un pedazo de máquina, soy sí, un pedazo de máquina. Muy bien. Esto hasta ahí. No sé si llegará. Pero bueno. Voy a ponerlo por si acaso. Yo por donde lo voy a poner por ahora. Es eh, por aquí. Eh, todo esto. Voy a poneros por aquí. Patatas. Para que os podáis reproducir vosotros. Y ahora lo que yo voy a hacer aquí. Es por ahora esto así. Necesito ahora Camas ¿Cuántas camas es exactamente? 6 No signo sí, <risa> Más de 6 Vale, por ahora llevo 4, eh, 6 Necesito 2 mmm, más 2 más necesito Vale, vamos a ver dónde puedo conseguir yo más camas Mira, mira que bien. Perfecto. Uy, oh, aquí no. Esto no estaba cogido. Oye, oh, 10 manzanas. no sé qué he hecho con mis manzanas anteriores. Pero yo debería de tener bastantes manzanas. Capaz yo de haberme las comido todas. Bueno, vamos a volver a casa. 0, eh, 0 para acá sí, ya estoy viendo mi casa muy bien, pues vamos a volver y vamos a a ponerle las camas a lo que vendría a ser nuestro nuestros aldeanos eh, bueno, pues por ahora está, no está quedando nada mal la casa ahora que lo estoy viendo así está, está bien, eh, vamos a necesitar en la noche intentaré encontrar un zombie. Pero por ahora... Como la tenemos está bien. Por cierto, no escucho mucho el juego. Y... Eso ahí. Más que nada para que vosotros también lo escuchéis. Vale. ¿Tú qué haces aquí? Aquí no Vale Vale, por estos lados no llega Vale, lo que llega es En este rango Mentira, llega más Lo que pues pasa es que en esta zona Vale Muy bien, pues vamos a poner aquí Una cama Vamos a poner aquí otra cama. Vamos a poner aquí otra cama. Y vamos a poner aquí otra cama. ¿Vale? Con esta separación. Y ahora en el otro lado vamos a poner lo mismo. Vamos a poner aquí una cama. Aquí eh, y otra cama. Aquí va la luz, aquí otra cama y aquí otra cama. Ahí pasa o necesito, necesito más luz. Porque no es suficiente. Y esta no me vale aquí. Vamos a ponerla por ahora aquí. Vale. Y tengo que ponerle más patatas a esta gente. ¿Qué les voy a poner. Estas por ahora. Vale. Eh, me tiro aquí me tiro aquí. Vale, voy a dormir. Porque ahora, ahora mismo, justamente, ahora mismo... No necesito a los zombies. Pero, más o menos, ya tengo la idea hecha de... De cómo. de cómo hacer. De cómo hacerlo. Eh, sigo necesitando brujas. Hay brujas. No hay bruja. Que va a haber brujas. Nunca hay bruja Uh, cuántos zombies. Si sí, he visto una bruja. Allí había una bruja. Creo que he visto una bruja. Ha desaparecido. Han desaparecido los bichos. Pero creo que había visto una bruja. Bueno. Ya iremos de noche de exploración a buscar a la bruja después. Pero por ahora. Necesito madera. Necesito madera. Una no, buena eh, Estoy a punto de cargarme mi armadura de hierro de nada, debería de hacerme una... Debería de hacerme una... ¿Me saldrá el nombre? Una granja de hierro. Me tengo que hacer una granja de hierro. ¿Por qué me tengo que hacer una granja de hierro? Porque... Eh, va siendo hora de tener recursos suficientes de donde poder sacar las armaduras y eso y no tener que ir a buscar a golem de hierro por separado por ahí. Ni de coña. No. Nope. Voy a dejar que me peguen más el line. Eso, quedaros ahí saltando. Vale. Eh, vamos a coger y con esta madera vamos a hacer lo siguiente. A ver, necesito antes que nada aquí bloques. No, ni se te ocurre. intentar salir, máquina. Vale. En esta línea que hay aquí, necesito piedra, son 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, necesito 10, vale, 10 eh, de piedra y también 10 placas de hecha. 2, 4, 6, 8, 10. Vale. Muy bien. Esto por aquí. Y ahora aquí. Esto fuera Vale, este aquí Y ahora esta antorcha Vamos a dejarla por aquí, por ahora Necesito antorchas, tengo que ir a buscar antorchas Y se me ha olvidado coger de allí Vale Bueno, necesito Coger losas de piedra y eh, estos son zanahorias mías yo no os he dado permiso para coger mi zanahoria vale? caemos aquí y vamos a coger un poco de piedra una dos tres 4 5 6 7 8 y 9 y aquí hay una de décima, ¿verdad? sí ya que estamos, cogemos 12 a ver si no, se nos queman vale bien pues vamos a coger aquí, necesito con esto voy bien Eh, ahora vamos a ir a por antorchas Va, Vamos a hacer una salida esta noche En la que vamos a ir a por antorchitas Y a por algunas otras cosas Vale Esto está ya Y Esto está ya eh, pues aquí ya podéis empezar vosotros A reproduciros y a hacer lo que os dé. La gana Yo Mientras tanto Me gustaría hacerme aquí Una bajada para mí Pero no hay No hay forma Vamos a tirarnos aquí Y caemos Esto no debería hacerle Nada a la armadura Las caídas estas Pero bueno eh, vamos a coger más, más cositas por aquí: zanahorias, vale. Eh, y lo que voy a hacer ahora, antes que nada, es: voy a coger hueso, voy a coger polvo de hueso para mi. para las patatas, porque necesito tener muchas muchas patatas ahí he visto polvo de hueso necesito más hueso verdaderamente los huesos no los quiero para otra cosa que no sea esto o sea, no a lo mejor hay por ahí un crafteo o algo para para esto pero por ahora yo voy a dejarlo así Vale, patatas, patatas y patatas Esto aquí Y esto aquí Vale Ahí Uf, mierda! Hacemos que crezca Hacemos que crezca Que crezca aquí todo Perfecto y eh, aquí voy a plantar más zanahorias porque patatas no quiero yo más para nada vamos a subir ahí arriba y les ponemos las 40 patatas que acabamos de conseguir a ver aldeanitos a ver aldeanitos a ver con estas patatas lo que hacen estos aldeanos es ponerse a... a conseguir recursos. Y con los recursos que consiguen los aldeanos... Que son los granjeros. Eh, con los recursos que consiguen, pues... Pues con los otros como que consiguen tener, se podría decir, como un dinero, ¿no? Para ellos. Y... Oye, me he reventado bastante, ¿eh? No esperaba reventarme tanto. Eh, como que consiguen tener un dinero, se podría entender así. Y... Eh, pues tienen hijos, porque se lo pueden permitir. Es como yo lo tengo entendido. Remolacha. La remolacha, la verdad es que no sé para qué la he plantado. Que la remolacha tampoco es que sea una comida que yo... Vaya... A comer mucho. La verdad. Prefiero mucho más. La zanahoria eh, Por cierto. Me he cargado aquí árboles. Y no los he replantado. Vale. Ahora vamos a venir aquí a por antorchas. ¿De dónde no he cogido antorchas? No he cogido antorchas de... Las lámparas estas que hay aquí y la verdad es que Sería buena idea quitárselas de aquí Porque Estas son las que más antorchas sueltan Me han sueltado ahí Plancadas tiene tiene cuatro antorchas Así que voy a coger las lámparas estas Si se cargan a esos aldeanos Verdaderamente no me importa porque yo ya con todo lo que tengo. plan, yo ya tengo mi granja de aldeanos. Y estos aldeanos a mí verdaderamente ya. No me interesan. 23, 24, 5 26, 27, 28. Vale, ya vamos a coger de aquí, ahora vamos a iluminar nuestra casa, antes que nada Y nos vamos a ir a matar brujas eh, Mi armadura está en la mierda, por lo tanto tengo que ir con mucho cuidado Tengo que ir con bastante cuidado eh, Ahí arriba, justo donde están los aldeanos los otros eh, Pueden spawnear... Ahora... Probablemente... Dentro de poco puedan spawnear... Esta no... Vale... Aquí tengo que poner algunas antorchas... Vale... Eh aquí, que también pueden salir, por aquí ahí hay un arquero ¿este zombie de dónde cojones ha salido? vale ese no es el que me preocupa el que me preocupa es el que pueda salir aquí arriba que no ha salido ninguno menos mal pero podría salir y como no es algo que me agradaría que ocurriese, vamos a eliminar muy bien toda esta zona. Vale, aquí ya no pueden aparecer bichos. Además, pondré. Mira, me han sobrado dos losas. Perfecta. Una aquí y otra aquí. Madre, ni queriendo. Vale. No me explico de dónde ha salido ese. ese zombie. Pero ahí estaba el nota. Me ha salido aquí dentro de casa un zombie. Esto está iluminado también. me Aquí me pueden salir, bichos también. Vamos a iluminar. Vamos a poner otra luz aquí. Yo creo que ya tengo todo bastante iluminado. Vale, pues voy a poner por ahora las que no les están dando uso ahí. Eh, mi casco se va a romper. Mi casco se va a romper y. Voy a necesitar urgentemente uno Y antes de que se me rompa Y me vaya sin nada Tengo aquí uf, Tengo un peto Y cuatro de hierro Cuatro nada más hmm. eh, Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? qué hago me lleva esto por aquí, esto por aquí esta poción que me dio la anterior bruja a lo mejor me salva de algo esto me lo voy a dejar por aquí bloques y, y ya estaría vale me voy a ir así, pero. No me gusta cómo. cómo están las cosas aquí, ¿eh? Me voy a coger mi caballo. Y me la aspiro. Vale. Nosotros vamos en la busca. En busca y captura de brujas. Simplemente queremos brujas y. También, por supuesto... Golems. Ahí, atacar al golem ese, ataca al golem ese. Quiero ver cómo, cómo matáis al golem. matar al golem, matar al golem. No, yo no quiero que me ataquéis a mí. Yo quiero que ataquéis al golem. Eh, eh, eh. Eh, bruja, bruja, bruja, bruja, bruja, bruja. bruja. No Que ha soltado Aquí ha soltado Pólvora Salta Me cago en todo La bruja ha soltado pólvora ¿Al golem se la han cargado? No, está allí Eh, con todo tío. Ahora sí se la han cargado. ¿Cómo voy? De armadura yo. Ahora lo ve a ver. Vale, voy. Normal. Eh. Vaya. Una bruja me ha soltado uno de pólvora. Y por culpa de un creeper. Que se la el puto creeper, tío. Brujas, brujas, brujas. Cada vez que paso por una zona creo que se regeneran los bichos. Ah, aparecen bichos nuevos. Por lo tanto, si vuelvo a pasar por aquí debería... Mira, una bruja al la de casa, justo. Esta bruja me va a dar me va a dar lo que busco ven aquí ven la bruja que estaba buscando me ha más pólvora no me lo puedo puto creer tío nada de azúcar nada de azúcar tío nuestro pozo te imaginas que en nuestro pozo hay una bruja no, pero aquí hay otra. Ven, bruja. Hostia, hostia, hostia, hostia. hostia. Eh, eh, que me... Que lagazo, tío, por... Eh, eh. ¡Huye! Me matan. ¿Qué cojones ha pasado aquí? No. No. No. No. Me cago en la puta. No sé cómo he sobrevivido. No tengo ni idea de cómo he sobrevivido. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! Regenera, regenera, regenera. Tengo nueve. Me... Tengo nueve. Con estas nueve voy a hacerme un casco. Tengo que ir a recuperar mi puto caballo, tío. Se encarga mi caballo. Creo que se encargado mi caballo. ¿Y la bruja han muerto? Hijos de puta, se encarga mi puto caballo, tío. ¿Y la shader? A ese Creeper. Se han cargado mi puto caballo, hermano. Se han cargado mi caballo, tío. No, mi preciado caballo. Mi bonito caballo, tío. El caballo era puto perfecto, tío. Tenía tela de vida. Era rápido. Saltaba mucho. Pff. Qué pena, tío. Mi caballo, hermano. Joder. Todo por culpa de... De los bichos estos de mierda. Y la puta bruja esa. Que me ha tirado veneno. La hija puta. Me ha dejado a medio corazón con una araña siguiéndome por detrás. Buah, buah, como... como me han dejado. Bueno, creo que vamos a dejar por aquí ya este capítulo. Ha sido un capítulo bastante intensito, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de Extra plano extremo ya sabéis, darle a like y yo os lo traeré. Se queda a la Que verás este capítulo, espero que haya estado. Ya ah, eh, conseguí hierro. Conseguí. 5 de hierro, conseguí. Para hacerme un casco. Eh, aquí estáis viendo mi actual. Mi actual estado. Estoy bastante en la mierda, la verdad. Eh, perdí a mi caballo. Y no sé si tengo más shader, creo que sí tenía más shader, pero una putada perder a mi, a mi caballo, porque mi caballo era bastante bueno. Sí, tengo más shader, tengo. Vamos a ir a buscar un caballo nuevo, a ver qué tal. Eh, necesito un caballo que sea rápido y que salte bastante Así que bueno, yo he visto que por esta zona había caballos. Creo recordar. Ahora, no sé dónde. Mira, yo estoy viendo un caballo marrón. Estoy viendo un caballo marrón. Es diferente a lo que era mi anterior caballo. Pero bueno. Podemos... ¡Eh! Estas es de coña. Es ese Mika? No me lo creo Ha sobrevivido Con tres corazones Estas de Estas de coña Como Ha sobrevivido Ha sobrevivido Ha puto sobrevivido este caballo, este caballo es Dios Es Dios Este caballo es es el, es el mejor caballo del mundo Le iba a llamar Epona Pero no le puedo llamar Epona porque No es No es No es como Epona En no ser como Epona Pues no le voy a llamar Epona Pero este caballo se merece un pedazo de nombre y creo que el nombre es tan claro como llamarle dios voy a llamarle dios a este caballo que no tiene otro nombre Porque a, a so... vamos que yo he dejado el anterior capítulo pensando que había muerto He dicho bueno vamos a dejar aquí el capítulo que Casi me matan, al caballo lo he dejado ahí Que ha muerto seguro pero Si no me moría yo, no sé qué Y además lo había dejado allí Y se ha ido hasta allí Flipante Flipante con mi caballo Bueno pues Le, le he puesto la armadura de diamante Porque Creo que, que Es mejor ¿no? en plan, Le dará más protección No tengo ni idea Imagino que las armaduras de caballo irán igual que las de. que las de. Eh, yo qué sé, de lo de los personajes, ¿sabes? de lo de las personas. Imagino que será la misma. la misma resistencia. No tengo ni idea, la verdad. De todas formas, me ha llevado esto por aquí. Me ha llevado estos cuatro de hierro, porque voy a necesitar hierro. Por si me quedo sin. Si me quedo sin... ¿Sin qué? Por si me quedo sin... Sin los zapatos. Que las botas... Puta... Están a punto de romperse. Se han colado aquí el Limes. A ver. Vamos a venirnos por aquí. Me debería de empezar ya a hacer un arco, ¿eh? Sin bromas. Me debería de empezar a hacer un arco. Necesito lava. Por cierto. Si, de zanahorias a, un, a uno de estos saramigos míos. <risa> Sería bastante gracioso. Eh... No sé por qué, he visto como algo morado aquí esa es mi imaginación Me parece Pero había visto como algo morado Bueno, vamos a bajar aquí Y vamos a coger lava eh, Necesito de esa piedra uh, Esa piedra la necesito yo eh. La piedra esa de fuego pero no traigo... No traigo suficiente... Mate... Eh, no traigo suficiente pico. Como Para irme ahí, cogerlo y pirarme. Así que venderemos en otro momento. Otra vez será. Eh, vale. Eh, recordamos que era... Menos... Menos... Era, era 8 y 9 Creo Y de altura 80 Algo así sea, sí, me, me, me asustan mucho estos bichos porque Pienso que en cualquier momento me van a meter Una pedazo de hostia No me gusta eso es por ahí arriba Es por aquí arriba Para... Para acá baja Por aquí Vale, sí Pero necesito altura Vale Debería hacer aquí una subida. Voy a coger un poco de... De Nederrack. Y voy a hacer una subida. ¿Qué busca Enanín? ¿Qué busca? En Anin? ¿Qué busca? Si buscas pelea yo no te le voy a dar. Eso es seguro porque me meto yo en pelea con un bicho de estos. Que me mata en dos segundos. Vale, vámonos de aquí antes de que ese gast eh, le dé por pegarnos y antes de que.. De que esto se nos líe. Dios Pero por favor que salta mucho Corre un montón Y sobrevive a mm, muertes aseguradas Que no hay, no hay mejor caballo tío. Eh, vale, necesito golems Golems Y necesito también eh, Que se haga de noche Necesito que se haga de noche pero también necesito golems. Golems más que nada para mi armadura. Y que se haga de noche para. Eh, para encontrar brujas. No tenemos ni una bruja. Vamos a ponernos así en tercera. Que miramos mejor. Vale ¿Qué es esto del suelo? Ah Lo causado por las ovejas, ¿no? Muy bien qué hay caballos blancos Qué bonitos Qué bonitos Caballos blancos y los caballos negros Son para mí los más bonitos Los marrones también Pero tú sabes Vamos igual Vale Ahora vamos a hacer una cosa Que es lo siguiente Ahora recuerdo que esta jugada Es una jugada No muy inteligente Porque me acabo de cargar el golem Y como podéis ver He perdido el hierro Pero no pasa nada No pasa nada Vale, ya, ya empieza a hacerse noche Vale, vamos a ir preparándonos. Vale, el agua lo tengo que tener también. A punto por si tengo que. Uf, lluvia. La lluvia no es algo que me agrade, eh. Una noche con lluvia no es... No es extremadamente de mi agrado. Vale, bruja. Ven, ven, ven, ven, ven, sí, ven, ven. Tú a mí no me ven, venedas hoy. No sé qué me ha soltado, pero ahora lo comprobamos. Mi caballo bien, ¿no? un ojo de araña voy a dejarlo todo por aquí y así veo más fácil lo que me sueltan las brujas ¿Qué coño me lo pongo aquí así eh, me voy a quitar esto que si no, no veo bien donde están las brujas Dame una espada chaval a ver, brujitas, por favor. Cuando... A mi caballo... Cuando mi caballo se quede pillado, porque se queda pillado. Eh, lo que tengo que hacer es saltar. Tengo que evitar siempre... ¿Ves? Cuando le da por esas cosas no soy sea, saltar una araña invisible vaqueros zombies debajo de mis árboles creeper por aquí Dave brujaste yo No, seguimos buscando brujas Y con esas brujas azúcar De verdad cuando encuentre mi primera Mi primera de todo azúcar Voy a ser tan feliz y Es que si no da igual Es que si me sale un, un errante de esto que me venda caña azúcar Es que aún, aún así tampoco puedo que voy, a, ¿cómo voy a, de dónde voy a sacar las las esto, las esmeraldas las puedo sacar en verdad, de tradeo con con los aldeanos eh, algunos seguro que por zanahorias me da esmeralda perdería unas cuantas zanahorias, pero tendría esmeraldas para comprarle al errante vale eh, Está he esperando otra vez para la noche eh, y ahora vamos a ir otra vez a ver si encontramos algo. Porque no estamos teniendo suerte con las brujas. Lo malo es que las brujas son unos bichos muy fuertes. Y el que sean tan fuertes... Mmm, son una putada. Porque para matar una bruja tengo que darle mil espadazos. Entonces no sé qué hacer. <coughs> no sé qué hacer si sí, buscar con voy a intentar a lo mejor creo que ya va siendo ahora <coughs> tengo aquí dos aquí tres vale. necesito uno más y flechas no tengo tengo que tener flechas por huevo no tengo las flechas Aquí, coño, 35 flechas Vale <coughs> Esto va a ser Lo que me haga Conseguir eh, Matar a las brujas Tengo que matar a las brujas A flechazo Pero es lo que hay Mira, bruja Y vuelve a llover, tío No había llovido antes Vale, ahora me bajo, dejarme hostia, hey, cojones, vale, ha matado, mi caballo, ojos de araña. Nada que me interese Vale, creo que a distancia es mejor Porque A mucha distancia no me puede Tirar pociones de envenenamiento Ni nada de ese estilo Así que eso está bien Me ha tirado ojos de araña Ojos de araña Tío, de verdad no... Tengo pólvora Tío, pero necesito... Azúcar, de verdad Mira, bruja Bruja Vale, y además está, está alejada De mucho Redstone Redstone Retón, redstone. redstone A ver Prefiero Redstone a que me suelte ojos de araña La verdad Pero Uf. Redstone no me vale Otra bruja allí Vale Tengo que rodearte de tal forma Que puedes evitar Todos los esqueletos Vale Tengo que poner en primera No Joder ¿Otra bruja? Se han cargado mis pantalones creo Que no me hace ni puta gracia Vale, corre Ahora comprobaremos qué es lo que me ha dado Allí hay otra No, no me puedo creer Que haya desaparecido en mi puta cara Estas es de puta coña Y que me ha tirado es Slowness vamos a volver a casa la puta bruja me ha tirado slowness en serio, slowness? Eh... poción de curación instantánea ¡Ay, Dios mío! Bueno, mientras esperamos a que se vuelva hace de noche Vamos a coger por aquí algunas algas Vamos a ver también si deja de llover Porque la verdad es que... Con lluvia no... No me gusta meterme a, aquí en... En lo que vendría a ser la boca del lobo porque la verdad es que la lluvia no ayuda cuando. Cuando se habla de ir a cazar brujas. Al parecer no salen las brujas, si sí, está lloviendo. Es algo que acabamos de descubrir. O no salen o es muy poco probable que salgan. Una de dos. Vale. Vamos a poner por aquí todo lo que podamos. Ya parece que ha dejado de llover. Falta un bloque ahí. Eso a lo mejor ha sido un Enderman que se ha llevado un bloque de tierra de mi. De esto. No me extrañaría nada. Oye, tenía un stack y acaba de desaparecerme. Vamos, okay, que ya estáis viendo lo rápido que crecen las algas. Que dentro de nada tengo otra vez un estado de algas. De esta forma voy a dejar que vayan creciendo. Porque tampoco que las necesite mucho. Quiero ver para qué sirven también un poco las algas. Y quiero ver si me llega un errante. Que debería llegarme dentro de poco uno. Y también deberían ya de... Esto, es que estos bichos no sé cómo van ya. Ostras, me acabo de dar cuenta de una cosa. Me acabo de dar cuenta de una cosa bastante importante. No tengo pico. No, pico me hace uno ahora mismo. Ahora mismo me voy a hacer un pico, que no me... no tengo ninguno. A ver... Mira los palos. Ah, yo tenía cuatro. No, bueno. Ah, sí tengo, tengo aquí piedra. Vale. Pues... Me deja este pico por aquí. A ver me lo he por aquí, esto por aquí. Esto así. Las algas habíamos dicho que uso no tenían, ¿no? Alga seca, ¿esto para qué sirve? Para hacer bloques de algas secas, nada más. Vale. Y... Vale. Sirve para eso. Sirve para hacer... MNCP. Vale. Micelio. Eh... Vale. sirve para hacer un montón de cosas también. Como no. Cosas que necesito ahora mismo. observador No necesito. Brújula tampoco. Reloj tampoco. Repetidor. Railing no necesito. Por el momento. Bueno, tengo. Tengo dos de redstone De brujas. Eh, pero es que la redstone verdaderamente no me resulta un problema. Porque eh, cuando, cuando avance un poco más, cuando ya empiecen a salir los aldeanos, eh, voy a poder tradear con los aldeanos esmeraldas por, por la pila azul y redstone. Por lo tanto no me resulta... Valiosa eh, Esto no suelta nada esto Tampoco tiene nada, interesante Todo esto son patatas, ¿no? Pero... Les crecen las patatas y no las... Recultivan Cojones, toma Y ahora ven aquí, tú Coge esa patata Muy bien Vale, los voy a dejar por ahora, así Debería de hacer una piscina ahí abajo. Tengo la calle hecha, pero... Creo que no le doy demasiado uso. O no, no le doy el suficiente. Podría agrandarlo un poco. Coger la antorcha hecha. Este bloque lo podría quitar. Y pongo esto tal que así. Más que nada para pa cuando caiga aquí. El agua no puede spawnar. Así que pongo esta antorcha aquí. Y ya está. Yo creo que está bastante bien. Y si no, tengo un más antorchas por ahí. Para iluminar. Más que nada para cuando me vaya a tirar. Para que cuando me vaya a tirar no... no... No tenga que hacerme daño siempre. que siempre me hago daño, tío. Que pueda llegar yo aquí y decir, venga, al agua. A ver, que me sea mucho más fácil. Necesito dentro de nada también eh, cristal cristal para ponerlo ahí alrededor pero eso ya será más adelante cuando tenga mis aldeanos de, de los buenos vale llevo todo tengo la poción esta de decoración instantánea me la voy a llevar eh, esto por aquí esto me lo voy a dejar aquí y eso para ver si me sueltan el azúcar. Un enderman ahí. Lo mismo tampoco necesito. Las pelas de ender, por ejemplo, tampoco me parecen un ítem valioso porque me la pueden vender los aldeanos. Se me han roto las botas. Y necesitaría hacerme una nueva. Ven aquí. Me voy a venir aquí, me hace una mesa de crafteo Me hace una bota eh. Y ahora mismo estoy sin hierro, pero No pasa nada No pasa nada, porque este golem No lo va a dar, mira, mira, mira mira cuántos zombies te traigo Para que, pa que se peguen contigo, golem Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira Pegarle, pegarle, pegarle, pegarle. Pero pegarle al golem, ¿sabes? Venga, venid todos conmigo. Venga, venga, venga. llama la atención de todos estos bichos. Eh, eh, eh. A mi caballo lo dejáis, ¿eh? O sea, que tenéis que pegarle al, eh, al golem. Dale ahí al golem, dale ahí al golem. Pero a mí no. Al golem ¿Por qué tanto empeño conmigo? Voy recogiendo cosas Atacarle ahí al golem Yo me alejo Para que le peguen al golem Están disparando ahí Atacarle, atacarle, atacarle Mostrárselo Explicárselo, explicárselo Yo pero Atacar el puto goles, hermano Que quiero ir a buscar brujas Y necesito hierro Me alejo Venga, venga, venga, zombie, pégale, pégale Yo, venga, araña Métele, tío. Nadie le va a meter. El del hueso. El... ¡Oh, el del hueso se lo ha cargado! Vaya pedazo de máquina. El zombie del hueso. Vengámonos. Vale, bruja. No sé qué me ha soltado. Me ha soltado un polvo y no sé lo que es. Y ahora mismo lo voy a comprobar porque me pica mucho la curiosidad. ¿Glowstone? Me acaba, me acaba de soltar puta glowstone. En serio la bruja me ha soltado Glowstone. Estoy flipante, tío. Este es magníficamente flipante Glowstone Glowstone Y una posicion de curación Eh, ¿dónde vas tú? Enanín Por cierto, debería devolver a A mi A mi sal Me ha alejado bastante Bruja Aquí. Esta mierda. ¿Qué bruja. ¿Qué es eso? Una poción. Una poción de qué, tío, ahora, una poción. Está soltando muchos frascos, muchas pociones. Pero. Pero eso no me sirve de nada. En La... me sirven los frascos. <ríe> los frascos sí me sirven. O no me sirve. Eh, lo que viene a ser. La. Ah, ya, ya se está haciendo otra vez de día. Ya se ha hecho de día. Pues otro intento fallido de conseguir azúcar. Llevamos ya varios intentos fallidos. Estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos. Pero la cosa está complicada. Nos ha dado frascos... Ah, nos ha dado frascos normales. me había dado otra poción. No, no. Frascos normales. Vale. Que es? es aún peor de lo que yo me había imaginado. Bien. Pues... Muy bien. no bueno, tenemos cuatro frascos. Bueno, 6. 6 frascos. ¿Qué estáis viendo? 6 frascos. Tengo glowstone, que no la puedo sacar de ningún lado. No, para nada. Voy a poner la glowstone también por aquí. Para cuando la próxima bruja me suelte más glowstone. Eh, para ir acumulándola. Para ir acumulando toda la mierda que me suelta. Esto, muy bien. Esto palos, no creo que me suerte la bruja más esto es para los golem que me vaya a cargar en futuras noches y esto así muy bien, me llevo un frasco por aquí ya también para acumularlo y, uh, debería dejar aquí una fila muy larga para todas las pociones de curación instantánea me va a dar que no me quejo de las pociones de curación instantánea las pociones de curación instantánea son todas bien recibidas, pero... Que no son el objeto que yo... Estoy buscando La verdad La sinceridad ante todo ¿Qué? ¿Crece alguno o no crece aquí nada? Uh Parece que tiene fatiga a mí esto Sigue yo vale pues vamos a hacer tal que así eh... aquí o sea, esto está poco iluminado pero que esto en verdad no necesita luz pana o si sea, aquí no puede poner ningún bicho esto es agua agua y agua Aquí no puedes poner nada. Ya lo aquí. Aquí llegarían los mini aldeanos. Necesiten ya mini aldeanos, que yo. Qué ganas ya de que los tengan. Necesitan patatas, muchas patatas. Oye, tengo. he conseguido siete huesos. Voy a hacerles el favor. El pedazo de favor. ...de... ...que me... ...de que me tengan ya hijos... ...porque va siendo hora ya, eh... ...a ver... Bien, 57 pedazos de patatas. Toma, máquina. Para que te ponga tú ahí. Y tú también. Toma, toma, toma. Coge patatas, cojones. Coge patatas. Estoy tirando para vosotros. A ver. ahí ahí venga hay más y hay más y aquí tenéis más patatas sí, seguid si es que os hago yo el trabajo venga a reproducirse yo os vigilo desde aquí Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Mira eso. Ahí. Es. Ya, ahí tiene que estar. Ahí está el, el, el nuevo pequeñín. Oh, y ahí, y ahí parece que va a salir otro. Ahí va a salir otro. Ya tenemos al primer pequeñín. Venga. Para abajo. El primer pequeñín para abajo. Eh, primero para abajo. Y el segundo, eh, también. Eh, ya tenemos nuestro. ¡Hostia! Y la azada? Oh, Puta mierda. Eh, bueno. Ya.. Ya lo arreglo ahora. Eh, ahora voy a por la sada. Nos eh, tenemos nuestros dos primeros pequeñines. Ya están aquí. Eh, perfecto. Los dos primeros aldeanos. Eh... Necesitaría la azada. Para arreglar ese agujero, pero vamos. Lo que es. Primero voy a hacer... Neces tengo cinco flechas nada más. Cinco flechas son una puta mierda. Eh... Hmm. Tengo cinco flechas nada más Es decir Tengo que matar arqueros Tengo que matar arqueros Vale Pues vamos allá ¿Qué pasa? Estoy disparando a mi. me mi puto caballo. Y además. Vamos a buscar que más. Tío, es que están duros los bichos. Están demasiado duros los bichos, tío. ¿Explota? Me suelta hueso Yo creo que cada vez que pido algo Con menos posibilidades Hay de que me las den Mira, no, no quiero ni brujas Ni tampoco quiero azúcar ¿Vale? No quiero ni brujas ni azúcar Así, así, lo que estoy diciendo Ni brujas ni azúcar quiero ¿Y flechas? Que va, flechas tampoco No me deis flechas, eh Parece ser que, que la cosa va de que no me da lo que verdaderamente quiero, lo diga o no lo diga. Puta fecha, mira más. Yo me voy a matar el puto caballo. el caballo sí que no voy a dejar que me lo mate ¿Hay alguna forma de curar al caballo? Hombre, con la poción de Splash a lo mejor Si la tirara para abajo Plan de vida instantánea No sé No tengo ni idea Alguna noche debería de salir sin caballo. Simplemente a buscar sin él. Porque le estoy reventando muchísimo. Y la vida. La vida del caballo se nota. Los caballos comen manzanas, trigo. ¿Qué comen los caballos. Ahí al, en plan se reproducen de alguna forma. Y, es, y de la forma que se reproducen también les da vida. Pero no sé qué forma es bruja. Vale, Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al modo de ataque máximo. Tres, 4, 5 Y ya no me quedan más Pero te vas a cagar porque te queda poca vida Vale Vale, me... tú me vas a disparar a Disparame otra vez La otra a saltar alguna flecha. Vamos a saltar a la bruja. Nada nuevo. Oh, no, no.